Bienvenidos a la primera clase virtual de Física 2. Estamos acá con el profe Marcelo Rusell, eh, improvisando un poco ante esta situación del coronavirus. Esperemos eh, que puedan vivenciar un poco la práctica de laboratorio. Bueno, como les habíamos pedido, pues ya deberían haber leído la, la guía de trabajos prácticos eh, y haber entendido un poquito de lo de los materiales. En esta práctica contamos con diversos materiales. Tenemos una placa de acrílico, placa de vidrio, lanas algodón, un paño, una barra de goma, una barra de PVC, una herramienta metálica para poder flotar. Bueno, todos estos elementos, como habrán visto en la teoría, tienen distintas propiedades eh, trigoeléctricas. Es decir, que unos materiales van a tener tendencia a ceder electrones y los otros a, a recibir electrones. Entonces se va a hacer un intercambio de carga neta y un elemento va a quedar con un exceso de electrones por ende carga negativa y a la inversa un defecto o reducción de electrones por ende va a quedar un exceso de carga positiva. Bien, en el primer experimento vamos a usar este aparato que es un electroscopio, un electroscopio nos va a dar una medida cualitativa, no cuantitativa, cualitativa de cuándo un elemento está cargado. Por ejemplo. Ahora hemos hecho zoom en el electroscopio para verlo bien. Tiene este extremo que es conductor, que está conectado al conductor central y tiene dos láminas delgadas que están, se pueden mover libremente. Al tocarlo hago contacto y a través de mi cuerpo se descarga el electroscopio también podemos usar una puesta a tierra se alcanza a ver aquí que es una placa metálica que está conectada a la tierra eléctrica del laboratorio ¿Mm? la tierra física bueno vamos a ver de nuevo el efecto de frotar la barra con el paño frotamos Fíjense qué sucedió ahí. No alcancé ni a tocarlo, no estoy haciendo contacto. Y las láminas se abren. ¿Qué pasa si alejo la barra? Ahí alejo la barra. El efecto se reduce. Cuando lo acerco aún más, el efecto aumenta. Este es otro tipo de fenómeno de carga. Si hago contacto, contacto físico, ahí sí estoy haciendo contacto físico, el efecto permanece. Y ahí decimos que el electroscopio está cargado negativamente. Si vuelvo a frotar la barra y acerco la barra cargada, al electroscopio, cargado negativamente, ¿qué sucede? Se abre aún más, pero cuando alejo, las láminas vuelven a su posición inicial. Bueno, expliquen qué está sucediendo aquí. Y una vez más, voy a tocar con la palma de mi mano y el efecto desaparece.